Entonces, feliz viernes a todos. Soy Jamal Corner y yo facilitaré la sesión informativa a día de hoy. Si necesita traducción al español durante esta sesión, sigan las instrucciones que aparecen en la pantalla. También me gustaría recordarles a nuestros oradores que hablen lentamente el de hoy, ya que la sesión se está traduciendo simultáneamente. Hoy nos acompaña la presidenta uh, María López y Gary Hardy Jr. de la Junta de Educación, nuestro superintendente, el doctor Curio Crossway, el asist la asistente de del superintendente de servicios ed educativos, la doctora Shana Jenkins, el director comercial Gregory From y el asistente del superintendente de recursos humanos, el doctor Brian Lucas. Y ahora me gustaría invitar a la presidenta López a que nos dirija unas palabras ah, presidenta López. Muchas gracias. Quiero agradecer a toda la comunidad por acompañarnos hoy. Es muy importante para nosotros que que se le informe a todos los um, a toda la comunidad de Linwood Unified de la situación que estamos pasando con las escuelas, pero más que nada es debido a todo el respeto que tenemos para las familias, es muy importante para nosotros tener estas reuniones para informarlos y, y les seguiremos informando a, me, a medida que se cuente con esta información. Entonces, les agradezco realmente porque nos acompañen hoy en hoy y, y que sepan que y ustedes serán bien informados y que ustedes obtengan los uh, hechos del de super, la superintendente del, del personal y nosotros estamos aquí para contestarles cualquier pregunta que pudieran tener muchas gracias y muchas gracias estar con, con nosotros el día de hoy. Gracias señorita López. Ahora me gustaría presentar a nuestro superintendente, el doctor Crossway, quien brindará una descripción general de la sesión de hoy. Doctor Crossway. Gracias, señor Corner y gracias, Presidenta López. Yo sé que el señor Hardy está en camino por acompañarnos hoy por su apoyo y liderazgo inquebrantable para la comunidad de Linwood también quiero darle las gracias a todos por asistir a la sesión informativa de hoy en un viernes por la noche. En primer lugar, espero que usted, su familia y sus seres queridos estén bien. Sé que tienen muchas preguntas y haremos todo lo posible para responder tantas como podamos el día de hoy, pero también tendremos múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes inquietudes y nos dirija sus preguntas.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 no podemos comprometer la seguridad de los estudiantes ahora proporcionaremos algunos antecedentes sobre el cronograma de los eventos que nos han llevado estos planes los planes para los cambios de instrucción fueron provocados por el descubrimiento de problemas estructurales en Linwood high school después de la falla inesperada de los paneles exteriores para techos llamados soffits en uh, Lingwood Unified lanzó una revisión inmediata para determinar el alcance de los pro problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Las familias del Distrito Unificado de Lingwood también recibieron información de alto nivel de que había habido un problema estructural que estamos investigando. Nuestra Junta Escolar programó de inmediato una reunión de emergencia de la Junta para abordar esta situación en, en junio. El Distrito Escolar de New Unified lanzó rápidamente una revisión para determinar el alcance de los problemas en el campus y las reparaciones necesarias. Como puede ver en, el, en este cronograma, se llevaron a cabo numerosas reuniones y finalmente uh, contratamos a un ingeniero estructural independiente para que nos ayudara a evaluar la seguridad del edificio mientras investigábamos la causa del colapso. Además, hemos trabajado en estrecha colaboración con la División de Arquitectos del Estado de California, también conocido como TSA, para abordar estas inquietudes. Nuevamente... Una vez que los soffits se identificaron como preocupantes, nuestra Junta actuó rápidamente de nuevo para contratar a una empresa y con suma precaución para quitar los soffits del techo. El 23 de julio, la Junta de Educación llegó a un acuerdo con Petra Structural Engineers para evaluar la condición de los soffits en Linwood High School y luego un acuerdo con Deltera para proporcionar supervisión del proyecto de emergencia de los soffits. Y luego, el 10 de septiembre, la Junta aprobó una resolución de emergencia para eliminar por completo todos los sofits en Newwood High School. Y luego, el 8 de octubre, nuestra Junta aprobó acuerdos con contratistas para la remoción de emergencia de los sofits. Y luego, el 8 de noviembre, nuestra Junta Escolar celebró otra reunión especial y sesión de estudio, seguido por... El 12 de noviembre, nuestra junta una reunión de la junta en donde se aprobó un acuerdo de la empresa de ingeniería para evaluar el estado de varios elementos gene, um, aéreos en el campus de Newwood High School. Para obtener un poco más de información de antecedentes sobre la reunión de la junta del 8 de octubre, la Junta de Educación celebró acuerdos de servicios con AP Construction y Fast, Constr Fast Track Construction el 12 de noviembre. El distrito celebró un acuerdo de servicio de ingeniería estructural con Petro Structural Engineers para evaluar aún más la condición de varios elementos aéreos en lewood High School. Y luego el siguiente mes, el 10 de diciembre, celebramos un acuerdo con T.Y.R. Incorporated para brindar servicios de evaluación junto con el proyecto de remoción de los soffits de emergencia en lewood High School. Y luego el mes pasado,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 Se pone la seguridad de los estudiantes y del personal al día siguiente. El lunes 25 de enero nos reunimos con los uh, directores res con respecto a estos cambios y el personal de Linwood High School y de Linwood Middle School el día siguiente.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 Um, secundar, secundaria y primaria tenga en cuenta las siguientes fechas de futuras sesiones de informativas y sus respectivos temas cada sesión informativa se grabará y estará disponible en el sitio web del distrito en inglés y en español <laughs> A lo largo de esta transición proporcionaremos actualizaciones periódicas a nuestra comunidad compartiendo nueva información a medida que esté disponible a través de una variedad de plataformas como el sitio web, estas sesiones informativas, las redes sociales y a través de teléfono. El distrito también recolara, recopilará comentarios a través de una encuesta que se enviará a las familias del Distrito Escolar de Lingüed Unified este mes. Entonces. Uh, estén pendientes de esta encuesta y como y queremos saber de ustedes uh, como siempre me gustaría agradecerles por su firme apoyo al distrito escolar de lewitt unified mientras trabajamos juntos para crear los entornos de aprendizaje más sólidos y nos esforzamos por garantizar el éxito de cada uno de again please note that at the end of this session we will respond to your questions that you post sesión. on the zoom Tengan en cuenta que al final de esta sesión responderemos a las preguntas que publiquen en el foro de chat de Zoom, por lo que recomendamos que las envíe a lo largo de la presentación. Los puede enviar en inglés o en español y las responderemos al final de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor Crossway. Gracias, doctor Crossway. Ah, antes de seguir adelante, quiero decirles que los directores... Que, sea, que nos uh, acompañan. ¿no? Hoy tenemos al director Gardner de, uh, de Linwood Middle School, principal Terry y principal um, de Houseworth Middle School. Y también doctor Contana, eh, doctor que tiene nuestro uh, director secundario, y el doctor Martínez, de nuestro director de servicios. Gracias por acompañarnos esta noche. Y señor Corner, y también tenemos... El señor Gallarsco de la de escuela primaria. En este momento, les voy a presentar a Greg Fromm. Él les brindará más detalles sobre los problemas de construcción. Señor Fromm, gracias, Jamal. Ahora veremos los edificios afectados. El edificio G, la instalación central de varios pisos donde se encuentran las aulas, ha estado cerrado para su uso desde junio de 2020.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 Creemos que las reparaciones en las instalaciones menos afectadas podrían completarse antes de que comience el año escolar 2021-22. En este momento no tenemos información sobre el costo de las reparaciones o remedios para el campus de Linwood High School, pero el distrito compartirá esta información una vez que se conozcan el distrito buscar agresivamente la remuneración de cualquier persona que se considere responsable de las fallas en la construcción, así como fondos de contrapartida de los dólares de las instalaciones estatales disponibles. Como saben, la comunidad de Distrito Escolar de Limo Unified ha apoyado las medidas de bonos para las mejoras en las instalaciones en los últimos años. En 2012, la comunidad apoyó la medida acá. Una medida de bonos de 93 millones que hasta ahora ha financiado 52.7 millones en proyectos de reparación y mejoras. La comunidad también apoyó la medida N de 65 millones de dólares en noviembre de 2016. Esta medida ha financiado financiado 15.3 millones de dólares de pro, en proyectos hasta la fecha. En enero de 2020, el distrito emitió 25 millones en bonos para proyectos de reparación y actualiz actualización en toda la comunidad. Es importante señalar que la aprobación comunitaria de la medida K y la medida N incluye una, unos lineamientos sobre cómo se utilizarían esos fondos de bonos con un enfoque específico en las instalaciones y reparaciones necesarias en todo el distrito. Los fondos de las medidas de bonos anteriores se han gastado o actualmente se encuentran comprometidos a proyectos. Aquí tenemos una lista de los proyectos completados y que están pendientes que usan estos dólares en bonos en todo el distrito. Ahora le regreso la palabra, Jamal. Gracias, señor Fromm. Me gustaría recordarles a todos nuestros oradores que continúen hablando lentamente para el beneficio de nuestra traducción simultánea. Y recordarles a nuestra audiencia que, uh, que está directo nuestro chat para sus preguntas y que les estaremos uh, respondiendo al final de esta presentación. Ahora me gustaría presentarles a la doctora Shana Tinkins, quien describirá los planes actuales del Distrito para la Rehabilitación. Uh, Doctor Tinkins, buenas noches y, y gracias a todos los que nos acompañan. Ahora que hemos proporcionado antecedentes sobre los problemas de construcción, describiremos los cambios de instrucción para el próximo año. Los estudiantes de Lingwood High School asistirán al campus de Linwood Middle School que anteriormente albergaba Lingwood High School. Los estudiantes actuales de quinto grado permanecerán en sus escuelas primarias el próximo año para el sexto grado. Las escuelas um, Middle School de Cesar Chave y Hustlers tendrán los grados 7 y 8 y la ma mayoría de los estudiantes de Linwood High Middle School asistirán a Hustler. Estos ajustes están planeados para el año escolar 2021-22, pero pueden ampliarse según sea necesario, según el alcance de los problemas de construcción en Linwood High School. Aquí les mostramos un mapa que describe los límites de la escuela, detallando dónde los estudiantes de primaria uh, se promoverán para la escu escuela Middle School. El cambio de estudiantes de sexto grado a las escuelas primarias y la, y la adición de nuevas aulas asegurarán que ambas escuelas proporcionen entornos de aprendizajes sólidos para todos los estudiantes. El Language Unified se compromete a mantener nuestro riguroso programa de programas académicos básicos y optativos durante este tiempo de transición. Optativos como Avid, Steam, Música, y trayectorias universitarias y profesionales. El distrito actualmente está determinado a las mejores asignaciones para servir a, a los estudiantes en nuestras escuelas. Um, Um, middle schools. En muchos casos esperamos que nuestros actuales maestros de séptimo grado y octavo grado se va, pasen a, de Linwood High School se pasen a host, Hostler, mientras que los maestros de sexto grado pasarán a las escuelas prim, primarias. Los directores aseguran que haya una conexión y apoyo estudiantil.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 Gracias, doctora Jenkins y gracias a nuestra audiencia por escuchar nuestra presentación hoy. Tenga en cuenta que si bien muchos de los detalles de estos planes aún están pendientes, seguimos enfocados en nuestro objetivo, que es hacer lo mejor para nuestros estudiantes. Continuaremos brindando actualizaciones periódicas a nuestra comunidad a medida que haya nueva información disponible. Esto lo haremos en el sitio web de nuestra escuela y distrito y a través de mensajes que se envían por correo electrónico a nuestras familias. Ahora vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas y vamos a contestar todas las preguntas uh, en la medida de lo posible que aparezcan en nuestro chat. Y nuevamente tenemos si tienen una pregunta compleja o personal, pueden enviarla a a uh, meetingquestions.org para tener una respuesta directa y privada. Para los que se reúnan en a este, en una fecha posterior, pueden visitar aquí en nuestro sitio y si no contestamos su pregunta, también podemos uh, contestarle la pregunta. Ahora veamos el chat que está abierto para todos sus pre uh, para todos. Nuestra primera pregunta es: like know, is, Me quisiera saber cuál es la capacidad de Cesar Chávez Middle School y Hasler. ¿Cuántos estudiantes están registrados en ambas escuelas? ¿Cuántos estudiantes están en el en Linwood Middle School? Dinkins, would you like Doctora Jenkins quiere contestar esta pregunta. Oh, <ríe> es muy buena pregunta. Actualmente en CCMS tenemos como 700 estudiantes. En Hustler tenemos como 526 y en LMS tenemos 937. Creo que la segunda parte de esta pregunta era acerca de la capacidad. La capacidad de Hustler es acerca de 1100 estudiantes y con las aulas portátiles que se agregan a CCMS más de 800 mil uh, muchas gracias doctora Tinkins. nuestra siguiente pregunta eh, los estudiantes de LMS y Hasler los estudiantes de Hasler estarán presentes durante uh, los días de la escuela doctora Hasler quiere contestar esto ahora los directores uh, y, y, y todos los equipos de liderazgo están trabajando para hacer que esta transición lo más transparente para nuestras familias. No queremos dividir a los estudiantes, queremos que sean uno. Entonces, a medida que esperamos las órdenes del Departamento de Salud, es nuestra meta avanzar en, la, en, la, en, en una escuela a medida que um, movemos a estos uh, estudiantes de la escuela. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta Pero esto. Este procedimiento es, será para en, para el año escolar 2021-22. Doctora Crossway quiere contestar esta pregunta. Doctor Crossway. Ah, y creo que también puedo tomar la siguiente. El número de estudiantes, porque vi que apareció el de número de estudiantes. Yo simplemente quiero decir gracias a, nuestro, a los padres de familia y sé que hay, hay personal en esta reunión de Zoom por estar aquí y por hacer estas preguntas. Es muy importante que sigan involucrados y esta es, es nuestra cuarta sesión que hemos tenido esta semana y por favor uh, divulguen esta información de que tendremos más sesiones y si las puedes, pueden asistir, si no pueden asistir, pueden asistir, uh, ir a nuestro sitio web y ver estas reuniones. Hay información ahí y en términos de cuánto va a continuar esto. La, la pregunta fácil y rápida es, no podemos comprometer la seguridad de nuestros estudiantes. Tenemos que estar seguros que, um, que inspeccionamos profundamente las instalaciones de Linwood High School antes de que podamos decirles ya está listo o va a tomar más tiempo. Entonces, hemos inspeccionado los techos, eh, eh, hemos ampliado la inspección que estamos llevando a cabo en Linwood High School. Entonces, por ahora, lo que sabemos es que para para la primera primavera del 2022, o sea, como en un año de ahora, el edificio no va a estar listo. Entonces nos, nos estamos moviendo rápidamente con estos planes porque para el otoño nosotros creemos que no vamos a, a regresar a las escuelas o a los campus uh, de la manera antes de la pandemia y en el otoño creo que vamos a seguir usando cubrebocas. Vamos a tener un número reducido de estudiantes en las aulas y entonces ahora de acuerdo con la el departamento de los protocolos del Departamento de Salud, um, la, la, el número de estudiantes que habrá sería 12 por uno, o sea, 12 estudiantes por un maestro. Se regresarán con el modelo híbrido y luego algunos padres no se van a sentir cómodos o seguros enviando a sus es, a hijos a la escuela en persona. Y estamos conscientes de esto y entonces tenemos aquí también um, quien ve nuestra academia virtual e, y cualquier familia que quiere continuar con la con la, el distanciamiento y quizá podamos regresar hacia todo a medida en persona. Seguimos ofreciendo la opción virtual en el 2021-2022 y al final estamos cambiando el espacio físico. Pero lo más seguro es que los estudiantes continuarán en sus casas con la, el aprendizaje virtual y esa es la realidad ahora. Y otra cosa que quisiera compartirles es que no hay vacuna para personas menores de 16 años y, y, y está en su etapas de desarrollo para los jóvenes y podría tomar de 6 a 9 meses. Y es por eso que esta pandemia no va a terminar aún. Y lo bueno es que ahora hay una vacuna para uh, adultos de 16 años y mayor y eso va a ayudar mucho. Pero estamos um, anticipando que para el otoño vamos a seguir regresando con, con un modelo híbrido. Eh, eh, pero ustedes saben que esto cambia constantemente. Escuchamos un mes algo y al siguiente mes cambia. Entonces, al final, queremos continuar dur de, que queremos seguir estando seguros que nuestras decisiones están uh, basadas en lo mejor para nuestros estudiantes y no queremos comprometer la seguridad ni para nuestros estudiantes ni para nuestro personal. Gracias. Gracias. Ahora tenemos una pregunta. Mi hija está en el octavo grado en LMS y ella va a atender a Ferro High para el año escolar 2021-22. Esto va a afectar a mi hija. Doctora uh, Jenkins quiere contestar esto. No, actualmente uh, todos los de octavo grado de LMS están programados para ir a Fireball, pero no son afectados por esta transición en este momento. Gracias por esta aclaración. Ahora veo dos preguntas con respecto a transporte. Tengo una, un padre que está trabajando y que quiere que pregunte con respecto que si habrá dis, al transporte disponible y, y vi, dice que su hija trabaja, vive a tres cuadras y, y sería muy lejos. Es decir, va a haber servicio de transporte. Dr. Crossway quiere contestar esto. Sí, claro, hemos uh, recibido muchas preguntas con respecto al transporte y esto es algo que estamos analizando, entonces estamos trabajando en colaboración con la ciudad y ellos están a de nuestros planes y nuevamente queremos estar seguros que nuestros estudiantes lleguen a su escuela um, de manera segura y que regresen a su casa. Entonces en este momento no tenemos un compromiso en cuanto a cómo se va a manejar lo del transporte, pero vamos a trabajar con la ciudad de Linwood y, el, y como distrito escolar, estamos viendo opciones también y espero que en el futuro po podamos darle una respuesta más definitiva en cuanto a opciones de transporte. Pero sabemos que con la con el transporte también tenemos, tendremos más tráfico en Bulldes y con eso vamos a más cuestiones de seguridad alrededor del área. <coughs> porque, porque. Get a drink of water. Tomaré un poco de agua. So, excuse me. So en, perdón. Entonces, staff, con la cuestión de seguridad, queremos, so that queremos posicionarlos para que. Sorry, can me perdón. Me ¿Alguien puede ayudarme con esto, por favor? El señor, señor Fran, puede contestar al respecto al transporte. Vamos a estar viendo las todas las opciones. Vamos, vamos a ver con la ciudad para ver qué, qué hay disponible. Entonces habrá más información. Eh, sabemos que esta es una preocupación y vamos a darle información en la medida que la tengamos. Y lo que quería decir, perdón, eh, pido una disculpa, tendremos a nuestro personal de seguridad eh, alrededor de la Escuela de Linwood Middle y va a haber más personal en esa área. Y nuevamente queremos estar seguros que sus niños se sientan seguros al llegar a la escuela y al regresar a su casa. Y eh, eh, con la pandemia, antes de la pandemia, nuestro personal no estaba eh, solo en la escuela, estaban en Linwood, estaban en Bulls y los teníamos en Taco Bell, en Imperial y nuevamente porque queremos que nos vean y queremos saber que ustedes sepan que los estamos apoyando y que los niños no tengan que preocuparse por cuestiones de seguridad. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos preguntas acerca de la reapertura. Los estudiantes van a asistir a la escuela todos los días en el año escolar 2021 22 Y la otra pregunta es, ¿ah, ¿va a haber una, un calendario, un programa híbrido? o será en sitio para el 2021 22 Doctor like Lucas, quisiera contestar esta uh, pregunta. Dr. Dinkins. Oh, no, doctora Dinkins. Uh, Doctor Lucas, oh, no, Lucas, ¿usted va a contestar? No, adelante, Doctora Dinkins. So, uh, so, entonces, you know con todas las métricas que es, han salido del Departamento de Salud, nos, estamos en el grupo morado y en este momento no tenemos la métrica para poder abrir, pero si podemos abrir, hay un límite de cuántos niños pueden estar en sitio en, a la vez. Entonces, en este momento es muy temprano para hacer esta determinación, pero vamos a seguir todos los parámetros de COVID-19 que nos envíe el Departamento de Salud de California y del Estado. Muchas gracias. Voy a revisar el chat. Mi hijo va a entrar al séptimo grado. Van a mandar a mandar un paquete de registro este verano. Ah, gracias por la pregunta. Si no han recibido su carta aún, está en camino. En esa carta les va a dar la escuela que es al que ha asignado y también les dará la forma para que llenen, es decir, si si está asignado para ir a Hustler o, y quiere ir a CCMS, esa carta va a llegar y va a haber orientación para todos los estudio, estudiantes que van a ir a Hustler y CCMS. Eh, van a recibir esta notificación en, um, físicamente y digitalmente para que sus hijos se puedan registrar, pero eh, es la ya están en el sistema, pero van a deben de recibir estas cartas dentro de una semana. Muchas gracias. Ahora aquí tenemos dos preguntas acerca de estudiantes que puedan esco, escoger donde quieran asistir, um, que se base en donde viven. Entonces, uh, este es. El, el patrón es diferente con respecto a domicilios, pero debido a ubicaciones geográficas, es, eh, especialmente por estos cambios de la escuela y esta transición, sí vamos a pe permitir sitios alternativos siempre y cuando hay espacio disponible. Y en la carta que todos reciban los estudiantes que son afectados por esta transición, hay una liga a una forma en Google que pueden solicitar a qué escuela quisieran asistir. Y también tendremos esa misma liga en nuestro sitio web la próxima semana. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Si va a ser uno de uno de cada doce niños que asistirá a la escuela, quién va a ser el niño que va a asistir a la escuela físicamente? O sea, ¿cómo se prioriza, prioriza si es uh, un programa híbrido? Entonces, en un modelo híbrido hay muchas maneras de hacer esto, pero no, es, no solo son 12 estudiantes, quizás son dos estudiantes para mitad del día o para cierto día, pero cada niño que desea asistir en persona en un modelo híbrido podrá asistir en persona, pero el día y el horario será por la opción del padre a medida que tengamos estas métricas o que tengamos permiso para abrir. Entonces serían dos estudiantes a la vez, pero todos los todos los estudiantes que son asignados a esa maestra podrán asistir en persona. Muchas gracias. La siguiente pregunta en cuanto a preocupaciones de COVID, cuáles son los planes para para lanzarlo? Cómo se, va, se va a monitorear esto? Uh, uh, doctor uh, Fromm quiere contestar esto. Puede proporcionar algunas de las ¿Qué? precauciones. Bueno, realmente no, sabe, no sabemos hasta que regresemos a la escuela qué es lo que podemos traer. Pero lo que sí tengamos es que vamos a mantenerlos con un distanciamiento. Vamos a tener sanitizantes de manos y los niños tendrán que usar cubrebocas. Y entonces, um, en cuanto, ¿cómo, qué, ¿cómo lo vamos a implementar una vez que abran las escuelas? Les uh, les vamos a proporcionar esta información uh, dependiendo de los lineamientos. Muchas gracias. La vacuna de COVID va a ser más, uh, obligatoria. Uh, uh, Doctor Crosswood puede contestar. Yo sé que hay algo de esta información. Hay información acerca de la vacuna, pero lo que les puedo decir es son los hechos. La vacuna no es obligatoria. No es obligatoria para nuestros empleados, para los adultos ni para los niños y como distrito escolar no podemos exigir ni, ni obligar que los estudiantes o el personal reciban esta vacuna. Podemos recom recomendarlo, pero únicamente la, leg la legisla legislación de California son los que pueden exigir que, exigir que la vacuna sea obligatoria. Entonces, nuevamente recuerden que en este momento no hay vacuna para las personas de 16 años o menores y vamos, nos va a tomar tiempo para llegar ahí. Ahorita tenemos vacunas para personas 16 años o mayores. Muchas gracias. Well, Los L LSD y LMS Studios se quedarán con el mismo personal. En este momento Estamos haciendo esos planes en lo que hablamos. Estamos viendo el diseño de cada campus para que podamos tener es, estos programas. Entonces, a menos de que un padre decida ir a otra escuela, vamos, estamos moviendo al personal. No estamos planeando hacer esos cambios. Pero claro, los, es, los maestros tienen, uh, uh, tienen preferencia, pero como programa se va a mover, mover al, al campus. If kids si los, si los niños continúan asistiendo a escuela en línea será de tiempo completo de 845 a 3 o será de tres horas como es ahora si continuamos en línea como lo, lo que tenemos actualmente eh, eh, es en colaboración con nuestras en alineación con con la, lo que nos proporciona el Estado. Estamos esperando lo, las directivas del Estado y, y, y esos pueden cambiar y tenemos que cal, colaborar con nuestros maestros. Pero aún ahora, ah, hasta tres, eh, tenemos, ah, somos socios para proporcionar ah, enriquecimientos, siete a cuatro de tu tutoría y también tenemos tutoría con algunos de nuestros maestros, así como con nuestros alumnos para para tener nuestros alumnos de uno a tres. Si el estudiante le da COVID, ¿la escuela cerrada? Mr. Fromm o Dr. Lucas. Claro, yo contesto esto. Está siempre vamos a seguir los lineamientos que son aprobados por el Departamento de Salud del Condado con respecto al cierre de escuelas y, y, y hacer este rastreo de contactos para los estudiantes y los maestros que lleguen a enfermarse de COVID. Entonces, uh, oh, esperamos que esto sea mejor, uh, pero seguiremos los lineamientos. Muchas gracias. ¿Será obligatorio los uniformes? Doctora Dinkins, would you like to field that? Doctora Dinkins quiere contestar esto. Hubo algunas escuelas con uniformes, con, como saben, que eran obligatorios. Y esto es algo que po podemos hacer. Los recomendamos, pero ahora que estamos en la con la pandemia, hay algo. Es algo que nos, nosotros seguiremos colaborando, colaborando en lo que nos preparemos Uh, por una posible apertura en el otoño nada más para dar seguimiento en cuanto a la pregunta de la vacuna si los niños no, no tienen la vacuna pueden asistir a la escuela yo creo que el doctor crossway puede contestar esta pregunta entonces nuevamente no hay vacuna para niños Pe ellos ellos podrán regresar a la escuela y nuevamente eh, eh, eh, se ha indicado que es muy poco probable que los uh, niños puedan transmitir este COVID-19, pero um, como dijo el doctor Lucas, vamos a seguir todos los protocolos de seguridad y para que nosotros podamos regresar a nuestros estudiantes a los campos, uh, nos tienen que dar la autorización el Departamento de Salud de tienen que estar seguros que estamos siguiendo estos protocolos de seguridad y no hemos preguntan en una pregunta en una reunión anterior que si vamos a tener que usar cubrebocas si sí, requerimos cubrebocas y como distrito y desde marzo y todos hemos usado cubrebocas y no hemos uh, tenido uh, la transmisión dentro del ambiente de trabajo sin embargo lo que sí estamos viendo es lo están contrayendo en casa y ahí es en donde son los retos. Pero sí los estudiantes podrán regresar a la escuela con o sin vacuna. Gracias. ¿Qué pasará a los eh, maestros de LMS? Doctor Lucas quiere hablar acerca del personal. Así ah, claro. Gracias, señorita Cruz, por la pregunta. Eh, nos encanta nuestros eh, es eh, nuestros maestros tiene, tenemos muy buenos maestros los esos maestros serán redistribuidos um, prácticamente a, a Hustler Middle School a, a medida que los estudiantes se muevan a Hustler también la mayoría de los maestros se move, uh, cambiarán a Hustler entonces en algunos se irán a Cesar Chavez y a otras escuelas primarias para apoyar a los uh, de sexto grados que se quedarán en primaria pero muchos de estos um, de nuestros maestros se irán a Hostler. Muchas gracias. Oh, eso todos se van a ir a Hostler. Cómo va a trabajar esto? Creo que ya. Eh, lo, la cantidad de estudiantes, doctora Tinkens. Entonces la forma eh, como cómo funciona este grupo. Estamos planeando que todos los uh, de séptimo grado que pasen, que pasen de LMS, que se vayan a Hustler. Si no desea ir a Hustler y quisiera solicitar CMS, entonces en, en las cartas que reciben hay una liga para para una forma y esa misma liga estará en el sitio web en nuestro distrito si es que quisieran ir a otra escuela. Ok, muchas gracias. Veo algunos comentarios. Cómo funcionará con dos uh, principals y dos vice um, directores o principals. ¿Quién quiere responder esta pregunta? Well, I'll take it. Uh, y yo la tomo. En este momento, ustedes saben el, el absorber el LMS o el conectar conectar LMS a Hustler uh, va a tomar. Va a tomar mucha gente para que esto sea exitoso. Y a medida que seguimos planeando a hacer nuestro calendario, maestro, haremos las asignaciones de los administradores uh, conforme a esto. Específicamente en estos casos once, uh, uh, tenemos directores, haremos otras asignaciones porque habrá más niños. Pero en este momento no hemos tomado estas decisiones con respecto a la administración. Muchas gracias. Alguien preguntando acerca de transporte, que si los trolleys van a ser gratis. Do doctor Crossway quiere volver a tomar este tema de transporte. Sí, como les mencioné anteriormente, es que estamos en conversaciones con la ciudad de Newet con, con, res con respecto al transporte y, y también de las rutas, porque estamos anticipando que vamos a tener ajustes en cuanto a quienes se sube al trolley, la hora del trolley y queremos estar... Seguros que será exitoso para todos y nuevamente relacionado con esto es recuerden que para el otoño aún estamos viendo una un modelo híbrido. No vamos a tener los todos los estudiantes al mismo tiempo. Y veo una pregunta de Carmen acerca de tres horas de instrucción no es suficiente. Yo les digo esto. Si su hijo está en una computadora por seis horas, Aún no es suficiente. No es lo mismo estar enfrente de un aparato que estar en una aula con estudiantes y con, con, con un maestro físico. No es lo mismo. Y yo sé que hay muchas firmas de tecnología que quisieran reemplazar a nuestros maestros, pero no va a suceder. Nuestros maestros son increíbles, hacen un buen trabajo y la realidad es que el, el ambiente virtual no permite algunas cosas, no permite que los estudiantes pidan ayuda entre uno, entre el otro, no permite que los estudiantes puedan preguntar o pedir ayuda en un ambiente y estamos conscientes de esto. Y lo que está sucediendo es que en este momento con la pandemia y con este aprendizaje a distancia que está sucediendo en todo el mundo, lo que estamos planeando hacer es aumentar el número o, o las oportunidades de apoyo o de aprendizaje durante el verano. Y estamos trabajando duro para uh, traer de regreso a sus hijos. Y yo sé que es difícil para las familias que no tienen opciones, que no están listos para enviar a sus hijos. Entonces queremos darles flexibilidad, queremos darles algunas opciones, pero también estamos viendo ampliar los programas de verano. Y si sean virtuales, híbridos, y también para el otoño es cómo podemos uh, seguir uh, construyendo esto para nuestros hijos porque van a tener brechas y estamos teniendo estas conversaciones acerca de ampliar las oportunidades instruccionales para que los estudiantes pueden uh, volver a tomar su paso, porque la realidad es que internacionalmente los estudiantes se están atrasando y estamos muy conscientes de esto, pero al mismo tiempo estamos tomando medidas en este momento para asegurar que eso no continúe y tenemos ahora la tutoría que está disponible virtualmente y también uh, nos asociamos con Paper Inc. Y, y tiene tutoría para todos los estudiantes de Linwood sin costo, siempre y cuando que tengan esta My uh, LUSD, uh, una cuenta MyLSUD física con español, siete días a la semana, 24 horas al día. Entonces estas son algunas de las diferentes cosas que estamos haciendo para asegurar que estamos apoyando a sus niños y hay, también hay algunas cosas que nos van a desaparecer. Entonces, cuando regresen los estudiantes de Lingwood en, um, en el modelo uh, híbrido o en persona, seguiremos dando este apoyo a sus niños, porque nuevamente queremos seguir co continuando, darles un, un ambiente riguroso um, en términos escolares. Nosotros somos las mismas personas. Estamos hablando de un cambio de ubicación. Nuestras metas siguen siendo las mismas. Nuestra misión es la misma. Nuestra junta es la misma. Entonces queremos que los estudiantes puedan graduarse. Queremos que tengan opciones más allá del de, de high school. Si quieren ir al college, que lo hagan para seguir continu continuando con su educación. Muchas gracias. Tenemos un correo electrónico, es cómo puedo enviar por correo electrónico um, recomendaciones acerca de, re de transporte. Cualquier uh, pregunta o recomendación que quieran, um, pueden enviarnos esto al correo electrónico a sí. www.mylsd.org o pueden enviarlo al correo electrónico meetingsquestions .org, que está en la pantalla. No veo más preguntas en este momento. Ah, nada más quiero recordarles es que todo esto está siendo grabado en nuestro sitio web. Entonces ustedes podrán ver estas sesiones. Tenemos dos más que, que vamos a tener el 10 de febrero a las 9 am y 6 pm y otras dos el 12 de febrero a las 9 a.m. y a las 6 p.m., que, que será con nuestro middle school y con nuestra escuela primaria. Entonces, uh, enviaremos la, in, la información de Zoom para estas reuniones próximamente y, y en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuándo vamos a recibir los paquetes? Doctora Tinkins. Entonces los paquetes, vamos a, a vamos a empezar con el registro, pero van a est recibir estos paquetes dentro de los próximas semanas. Got it. También deben recibir su carta la próxima semana en cuanto a la escuela que, a la que fue asignada. I see here. Address, um, um, Otra pregunta. ¿Cuál es el tiempo estimado para LHS para que se vuelva a abrir nuevamente? Señor Fromm, ¿quiere hablar acerca del cronograma nuevamente? Gracias, Jamal. Una vez que la investigación se complete y las y las reparaciones se identifiquen, entonces se compartirá un cronograma con la comunidad. En este momento no contamos con tal cronograma. Gracias y lo vamos a, a tener y cuando lo tengamos, entonces, lo regreso a Dr. Crossway para que pueda cerrar la sesión. Muchas gracias, doctor Corner. Y quiero agradecer a todos nuestros padres y personal que nos acompañan en un viernes por la noche. Y también voy a pedir que la presidenta uh, María López, si quiere, uh, tiene algún comentario adicional. Uh, uh, señorita, uh, presidenta López está en silencio yo nada más quiero darle a las gracias a todos los administradores por esta noche y especialmente a los padres. Y todas las preguntas son muy válidas y nosotros como junta. Como distrito um, escolar de Lingwood Unified, eh, nuestra prioridad es la seguridad y créanme que estamos muy preocupados. Para eh, en cuanto a la reapertura. Y nosotros queremos volver a abrir, pero pero ahorita no podemos, pero estamos haciendo lo mejor que podemos y como siempre han nos han estado apoyando, nos han estado ayudando y, y esto es lo que nosotros necesitamos y especialmente dándonos o, o, al brindarnos sus preguntas para que podamos analizarlas y y tenerlos a ustedes como familias que apoyan a las um, a las escuelas. Y definitivamente los queremos y los apoyamos al 100 y a sus hijos. Y estamos aquí para escuchar cualquier preocupación. Entonces vamos a continuar con estas reuniones a medida que tengamos información disponible y les prometemos esto siempre y ustedes se sienten libres pues siéntanse libres para comunicarse con el distrito. Y pueden enviar a, al correo electrónico que es, que se muestra en la pantalla. Entonces, muchas gracias por su tiempo y las y las preguntas, como dije, son válidas. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias a Presidenta López por su liderazgo y apoyo. Y entonces quiero reconocer todo nuestro, um, todo nuestro personal que nos, que nos acompañaron a esta reunión y como dijo uh, la señora López, estamos todos aquí para ustedes. Entonces cualquier pregunta que tengan, envíenlo a, aquí um, al, al correo electrónico que aparece y por favor, uh, manténgase pendientes para la, la encuesta que se va a enviar a todas las familias. Pero nuevamente tienen a sus uh, a directores, sus maestros. Todos esto, estamos en esto juntos y vamos a superar estos juntos. Y queremos agradecerles nuevamente por acompañarnos hoy y sigan cuidándose. Cuidan a sus seres queridos, cuiden a su familia, usen un cubrebocas, mantengan la distancia y disfruten su fin de semana. Muchas gracias a todos. And that will our Esto concluye nuestra uh, presentación. Muchas gracias y reunión. Um, que estén seguros todos, por favor, manténganse.